Pero el rico replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirá. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Con la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro, Jesús enseña que las riquezas materiales, acumuladas de manera egoísta sin compartirlas con los necesitados, son pasajeras e inútiles cuando no están al servicio de la vida y la dignidad de las personas. Lucas nos presenta a un rico que olvida las obras de misericordia y por eso acaba mal. La parábola se centra en el rico porque se dirige a los ricos. El rico vivía entre banquetes, vive como si...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 Si no existiera Dios, es un hombre de corazón duro, indiferente al sufrimiento de los demás. No nos dice que le hizo daño a Lázaro. Su único pecado fue de omisión, se olvidó del pobre. Los ricos son hombres que viven de espaldas a Dios, porque han vuelto la espalda al prójimo, han caído en la esclavitud del dinero, rechazan su, sus planes de amor y de fraternidad de Dios acumulan la riqueza de la humanidad y gastan sin importales que se hundan los pueblos y se agonizan los pobres. Viven tan indiferentes que no dan cuenta de que son ellos la causa de muchos males de la humanidad. El rico por su injusticia engendra delincuencia, marginación, hambre, la falta de trabajo, presión, etc. Los ricos, los que lo tienen todo y solo piensan en sí mismo por muchas palabras que oigan o oh milagros que vean, tienen el corazón tan endurecido que son incapaces de cambiar. El rico insiste, dice el texto, se preocupa de sus hermanos, también ricos. Parece indicar que él ha llegado a esa situación por ignorancia. Abraham le recuerda que sus hermanos deben escuchar a Moisés y a los profetas, pero el amor y la fe deben concretarse en obras ahora y aquí. El Papa Pablo VI en la encíclica popular Un Progreso decía La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Que el Señor los bendiga.